Para el día hoy, tercer día de Picudei, el Arizal propone, en la parte del estudio de los escritos, repasar un verso del libro de Michelei, Proverbios, en el capítulo 21, verso 3, que dice así, como esto es un encuentro informal, estamos, yo estoy en pantuflas, eh, este. Estamos cada uno en su pedacito de templo presencial y así todos juntos constituyendo el templo que nos une. Y eso es precioso. Eh, nuestro verso dice así. Lo digo en hebreo y enseguida empiezo a traducir conceptualmente. Ahora vamos. Son dos partes. Es un verso completamente simétrico. Tal cosa quiere decir tal otra. La primera parte del verso es fácil. Hacer el hecho de que se haga tzedaká. Tzedaká solemos traducirla por caridad o caridad que es justicia. Enseguida vamos a llegar ahí. Y mishpat que es juicio, juicio justo. O sea, la acción de tzedakah, que es lo que uno hace por espíritu caritativo, y un juicio justo, que no es lo mismo, nivhar la zabach, es más selecto, o antes lo elige Hashem que un zebach, un sacrificio, o una ofrenda, un sacrificio de todo tipo material. Nos está diciendo que Hashem antes elige, que Hashem prefiere la acción de tzedakah y mishpat a el culto, las acciones de culto en términos de sacrificios, de elevar a lo alto cosas. Hashem dice, no, en este mundo es Espíritu caritativo, acciones de caridad y justicia. Eso lo, lo estudiamos, en capaz que alguien de ustedes se acuerde en cuál de los libros. Ya hice esta pregunta en otro encuentro. Este, en alguno de mis libros de este año, eh, traje en un capítulo una sucesión de, que, de, de pensamientos, primero de los, de, de los profetas y de los sabios. Eh, para encontrar si tengo que resumir todos los mandamientos de la Torah en 10, o en 3, o en 2, o en 1. Bueno, y cuando estábamos en 2, ahí encontramos en uno de los profetas que él reúne todo en Tzedakah y en Mishpat. Ahora, no, no era difícil de adivinar que esto vaya a ser así. Fijaos que esto lo está escribiendo Shlomo el rey Salomón, hijo de David, o sea, el tercer rey después de la época de los jueces y después de la época de Yehoshua, de Josué, que vino después que el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel, que esto ocurrió seis generaciones después de Abraham. Y ya en Abraham, en la Parayaba Yerá, en el libro Bereshit, Génesis, nosotros nos habíamos encontrado que Hashem le dijo a Abraham muy fácil para su descendencia, Beshamru Hashem y cuidarán el camino de Hashem, que en qué consiste la azot, tzedaka u mishpat, hacer tzedaka y mishpat. Eh, si alguien puede, por favor, respóndale a Roy, que está preguntando si no hay sesión. Yo espero que estamos todos acá adentro. Y confírmenme si de verdad estamos todos acá adentro, por favor. Eh, a ver a ver Roy Roy, Roy, Roy estamos en el canal bien entonces ahora vamos un paso más adelante la palabra acá, que la traducimos por caridad alguien está tosiendo eh, la palabra tsedaka que traducimos por caridad es en hebreo una palabra en femenino. Es en hebreo una palabra en femenino. El masculino de Tsedaka, del cual sale la palabra tsedaka, es la palabra tzedek. Y tzedek en hebreo significa justicia. Justicia en términos de que es un aspecto de la verdad. Tzedek, igual que Emet, que es verdad, son representaciones de la sefirá de De Tiferet, que es el esplendor y que entonces es la verdad y es la justicia, y es también el esplendor y el estado de salud. Y ahí está el Tzedek. El lado femenino de tzedek, el lado femenino de la justicia, es tzedakah, que se escribe igual que tzedek, tzadik dar kuf, con una hei, que implica su condición femenina, al final. La pareja de la justicia es la tzedaká, que es la caridad. El lado femenino de la justicia es es la caridad. La justicia es algo que se establece intelectualmente, con el intelecto, desde el intelecto analógico de Jojma, que es eminentemente masculino. Su realización, y, y por consiguiente se revela en Tiferet, dijimos, su realización es la tzedaká, que pasa a través de los conductos de lo femenino, los conductos de la emoción, del espíritu caritativo que caracteriza a lo femenino. Y entonces, cuando se manifiesta Tzedaká en la esfera de Malhut, en el reinado, en el mundo de la acción, la justicia ha sido filtrada o traducida o representada por medio de la bondad. Y eso es Tzedaká. Es la justicia que se ejecuta teniendo por vehículo la caridad, la justicia que no se haría por sí misma si yo no sintiera piedad desde la raíz misma del Gésev, si no, yo no sintiera piedad, empatía, compasión. Entonces hago una acción que hace justicia con el que recibe la Tzedakah, Y esa es la manifestación en el mundo real del tzedek. Pero el tzedek, la justicia, tiene que ser absoluta y completamente rigurosa. Hemos hablado de esto. La sentencia de un juicio, no y la Torah abunda en prevenciones al respecto, no debe tomar en consideración nada que no sea estricta y rigurosamente la verdad. Pero su ejecución es otra cosa. Por eso la Torah establece para tantas profanaciones que la persona que hubiera hecho esto, lo que merece es la muerte. Y eso no quiere decir jamás en toda la historia que la acción de un tribunal que se rige por medio de la Torah, en este tipo de casos, lo que haga sea condenar a alguien a muerte. Porque la ejecución de la sentencia se hace con caridad, se hace con rajamim, con misericordia. Ahora, a mí me llama la atención otra cosa. porque eh, eh, por favor, en, en el chat, en los comentarios, ustedes pueden escribirme y yo veo en el iPad que tengo acá al lado si alguien quiere escribirme algo. Si alguien acá me levanta la mano, la verdad es que la pantalla del iPhone es tan pequeña que no, no, no tengo cómo verlo. Eh, ¿Acaso, Aidez, si tú estás por ahí, estás atenta y alguien levanta la mano, eh, puedes avisar y darle la palabra o algo así? Eh... Gracias, gracias, gracias. Eh, estamos aprendiendo a hacer esto, digo, ¿no? El caso es que si ustedes prestaron atención a el orden de, las, de los acontecimientos, como les dije ahora, pareciera que lo natural es que venga primero el mishpat, el juicio, y después en la ejecución de la sentencia, la Tzedaká. Y sin embargo, tanto cuando Hashem le dice a Abraham en la y Bayerah, como ahora cuando el rey Shlomón, Salomón, el más sabio de los hombres, escribe qué es lo que Hashem prefiere en su libro, siempre la tzedakah viene primero, la caridad viene primero, y el mishpat, el juicio, viene después. Aunque a la hora de los acontecimientos se van a manifestar al revés. Bueno, eso en el caso de un juicio se van a manifestar al revés, pero yo creo que el hecho de que siempre aparezcan en este orden, hay otros casos más en que aparecen en este orden, esto no es exhaustivo, esto es un rato de estudio de hoy compartiéndolo juntos. Eh, el hecho de que aparezcan en este orden a mí me dice que quien hace un juicio, o sea, quien ejerce de juez, tiene que ser ante todo una persona misericordiosa. Tiene que hacer un juicio que sea justo. Su sentencia no debe estar tocada por la misericordia. No hay. En este mundo nadie es 100% objetivo. No sabemos eso. Nadie piensa sin que la emoción o la tendencia íntima de su espíritu tengan algún lugar o incidan de algún modo en su pensamiento y un juez alguien que hace un juicio eh, incide en la vida de otras personas y de modo decisivo y entonces yo creo que la sabiduría de Shlomo tomada de la sabiduría que Akadosh Baruj mismo pone en la Torah cuando antecede el tzedakah a Mishpat viene a prevenirme de que, mira, una persona o es naturalmente misericordiosa, naturalmente compasiva, y entonces en lo que tiene que trabajar es en limitar su voluntad de dar, para no dar lo que no hay que dar, para no, que, para no dar la cantidad que no tiene que dar, para no dar, quien, no dar a quien no hay que darle, etc. Pero va a tender siempre a la compasión. Si no tiende a la compasión, lo más probable es que tienda al otro lado, tienda a la crueldad. Y esa tendencia, y, y entonces él va a tener que luchar en su vida todo el tiempo, su ticún va a ser sobreponerse a la crueldad, a la avaricia, al opuesto a la empatía, al, a la indolencia, para tornarse caritativo. Y en medio, más vale que el que haga el juicio justo sea alguien que tiene tendencia a la Tzedaká, aunque se va a esforzar en que esa tendencia no incida en él. Que alguien que tenga tendencia a la crueldad, aunque se va a esforzar en que esa tendencia no incida en él. Y entonces viene primero Tzedaká y después mishpat. Pero lo, lo más interesante aquí, de verdad, y, y como es un estudio informal, me permito mostrarles como, como estudio yo, algo que hacía en una época mucho en video, hasta que llegué a la conclusión de que en general ayuda en poco, pero, y, y entonces dejé de hacerlo para tratar de focalizarme en lo conceptual, pero un poco de magia de números sagrados eh, siempre nos hace bien al corazón, sobre todo cuando viene en el contexto de conceptos tan claros. Entonces, Fíjense, me, me pregunté, Tzedaqá Umishpat, Tzedaqá y Mishpat, juntos, tienen valor numérico 634. Es, es un número lindo. Eh, es un número que, que aparece muchas veces en el tanaj, pero fijaos, Tzedaqá mishpat, las dos cosas juntos, la caridad como base para el juicio y como ejecución del juicio, como el modo en que se ejecuta. Es un, es un círculo, y, o, o un punto, o un círculo, todos cuyos puntos actúan todo el tiempo juntos, con, unos con los otros. 634. La expresión picua nefesh vale 634. Piku quiere decir cuando hay una situación de riesgo de vida. Digo, podríamos entrar a traducir muy adentro Piku Ajnefesh, no, no, no viene el caso. Piku alude a una situación de riesgo de vida. Ante una situación de Piku ahnefesh, dicen nuestros sabios que es mitzvah de la Torah, es un precepto de la Torah ante un riesgo de vida, transgredir si sea necesario todas las mitzvot de la Torah para salvar una vida. Y piku nefesh es tzedakah umishpat. Cuando no hay, cuando una sociedad no está basada en el espíritu de tzedakah umishpat, de caridad y juicio justo, que se manifiesta a su vez en caridad, cuando una sociedad no está basada esa sociedad está en riesgo de vida, en riesgo de existencia. Esa sociedad se cae a pedazos, como estamos viendo hoy día y como vimos tantas veces en la historia. El modo de lograr que una sociedad, una familia, uno mismo, no esté en situación de pikuach nefesh, es esa integridad que la Torah viene a describirnos como sencillamente tzedakah umishpat mishpat, una integridad circular. Sobre la tzedakah construyes el juicio, y el juicio lo ejecutas con tzedakah. Y así no llegas a un riesgo de vida, no al menos un riesgo de vida, de la vida, de la vida. Ah, Mishpat, en su valor 634, también vale lo mismo que Homer Beose. Son todo expresiones que están adentro del Tanaj, están en los escritos sagrados. No son meras, meras sumas de palabras en hebreo. Homer Beose, el que dice y hace. El que dice lo mismo que hace. El que no miente, el que no engaña, el que no estafa. Eso es el sentido íntimo de Tzedakah Mishpat, dijimos integridad, rectitud, rectitud humana. Y por consiguiente también, solo para tocar los pitos y que suene la orquesta, Tzedakah Mishpat es también Habraha de Hayeshua, la bendición y la salvación. Y con el, ¿cómo se dice en español? Con el prefijo, no, no es prefijo, con la o sea, que señala específicamente, esto es la bendición, no una entre tantas bendiciones posibles. Y la salvación, no una entre tantas salvaciones posibles. La integridad del hombre, ahora entendida como el conjunto armónico circular de Tzedaká y Mishpat, es la Barjá y la Ishvá. Ahora... Me estoy divirtiendo con ustedes. Espero que ustedes también se están divirtiendo conmigo. Porque dije que este verso que estamos estudiando, hacer tzedakah mishpat, es preferible para Hashem a sacrificio. Obviamente tiene dos partes el verso. Esas dos partes, cada una, tienen dos valores numéricos, por supuesto, que son dos números primos lo cual ya hace todo esto muy bello. La primera parte del verso tiene valor numérico 1009, la segunda parte del verso tiene valor numérico 373. Y esto solamente para un postre, ya que nos atrevimos a, a jugar a, una, a un tobogán de números sagrados que siempre prenden luces y cosas así. asot zedaka <risa> mishpat, hacer tzedaka y mishpat. Hacertzadaka y Mishpat en su valor 1009, presten atención. Tiene el valor numérico de lo que dice la Torah en Bereshit, en Génesis 25-28, cuando dice, vayehav itzhak et Isab, Y amó y amará itzhak, Isaac a esaú. Contexto. Tienen dos hijos, itzhak y ribka rebeca. Yacob y Esav. Esav es un tipo enorme, este, tipo Putin, pero no, porque Putin no tiene muchos pelos. Y Esav está lleno de pelos y es pelirrojo encima. Y es enorme, es vigoroso, es poderoso, es cazador. Eh, no tiene problemas en matar a una persona si hace falta. Es un tipo altamente impulsivo. Eh, poco elaborado intelectualmente y muy poco elaborado de un punto de vista moral y, y Itzhak dice acá en hacer tzedakah y mishpat y amará Itzhak a Isav y no dice acá mismo que Itzhak ama también a Yaakov lo que dice es que Rivka ama a como que como fuera que se reparten y entendemos que ama especialmente a. Y acá tiene sentido el orden que nos dimos, porque no es hacer un juicio a alguien. Para amar a Esab, primero que nada, tenés que hacer con él acá Tenés que justamente no juzgarlo, sino amarlo como quien es como está llamado a amar a todos, y eso nos muestra acá Itzhak. Porque Isab no se hace amar. Isab no anda por ahí haciendo buenas acciones y, y siendo gentil y ayudando a viejitas a cruzar el paso de peatones. Isab se porta mal. Y Itzhak viene y me enseña acá, en una expresión que vale... Hacer tzedaká y mishpat. Hacer tzedaká y juicio. Hacer caridad y juicio. Nos dice Yitzhak, Primero go caridad. Amo a Isaac Después de la tzedaká que viene. Mishpat. Hay juicio. Entonces de algún modo. Y es difícil creer que Isaac no es consciente. De la estratagema. Que le hacen su mujer y su otro hijo. A la hora del juicio que viene después de la caridad en este orden. Yitzhak, a la postre, con todas las vueltas de montaña rusa de la historia, hace justicia. Las brajot de la heredad espiritual son de Yaakov, como es justicia que sea, por la conducta de Yaacov, diferente de la conducta de isab A isab se lo ama por caridad, como se ama a todo hombre a la hora de hacer juicio, a cada quien lo que corresponde. Y si no fuera suficiente, ¿vieron qué belleza eso? Yo no sé si logré expresar hasta qué punto es bello. Después, para los que leen en hebreo, o acaso algún día lean en hebreo, o lo quieran guardar nomás, <coughs> a continuación del video grabado de este encuentro, les voy a poner... Todas estas expresiones, el verso con todo su desgajo y las igualdades numéricas y demás, tal como lo guardo en mi blog de, de, de borradores para estudios. Eh, si no nos alcanzara con eso, ahora vestimos eso. Fijaos, dijimos que Hashem le reveló a Abraham que el camino de Hashem para los hombres es hacerse de un Mishpat. Shlomo agrega que hacerse de un Mishpat, los hombres... Es preferible para Hashem que la elevación de sacrificios. No dice que esté mal elevar sacrificios. Dice que es una tontería hacer acciones de culto en general si no estás haciendo lo que es preferible y primero, que es caridad y justicia. <coughs> Ahora, con el mismo valor 1009, nos dice la Torah muy claro, por ejemplo, en, en Bamidbar, que es, eh, que es números, en el capítulo 8, verso 11, dice La abod et abodat Hashem. ¿Qué es hacer tzedakai mishpat? Es la abod et abodat Hashem. Hacer el culto, o sea, hacer el trabajo que significa estar haciendo culto a Hashem. La abod et abodat Hashem. El, la base de hacer el culto a Hashem, como aprendemos siempre, es replicar en nuestra medida, en nuestra dimensión, sus atributos, sus cualidades. Y tenemos dicho por todos lados, hay que hacer tzedaká y hay que hacer justicia. Si faltaba algo, viene esto a decir, en Bamidwar, la abodetabodata hacerse hacer tzedaká y mishpat es hacer, eso es el principio, el fundamento de rendirle culto al Creador Barujo. Si no alcanzara con eso, también vale, vale igual que lo que está escrito en Yeshayahu Isaías, 14.2, Que es hacer tzedakai bishpat, es como ordenó Hashem en manos de Moshe. Esto es lindo, no es para abundar mucho más, pero, pero es, es lindo porque todo, todo cierra. Y, y fijaos, esto es de vuelta como tuvimos una cereza de la torta antes, ahora la cereza de la torta otra vez. Hacer Tzedakah y Mishpat, 1009. Prestad atención. ¿Qué es que se haga cedaka y Mishpat? 1009. Y Yesha'iyahu Isaías, 311 La rasha Ra Kigmul Yadav. Una expresión adentro de un verso. Al malvado le toca mal, como. Gmul, como, como se dice esto en español, como lo recíproco, como lo correspondiente a sus manos, a la acción de sus manos. O sea, el mal que le toca al malvado es la pura consecuencia, el, lo que la acción de sus propias manos engendra. Y así es como todo opera. También por eso es que tú sabes que justicia va a ser siempre. Y al ejercer, al ejecutar la sentencia del juicio, tú, desde tu condición, vas a actuar con caridad. Y ahora entonces el segundo número, número primo. Nibujar las Hashem Mizebach Es preferible, es selecto para Hashem más que un sacrificio. 373. Miren qué, qué bello y qué fácil. Quien está ocupado, quien en el centro de su vida es esa integridad que llamamos que es hacer tzedakah y desde la tzedakah venir a hacer juicio justo y entonces ejecutarlo con tzedakah, entonces es preferible a yem a todo sacrificio. Como dice en valor 373, Yeshaiau Isaías en el capítulo 60, verso 11, dice, y lo decimos nosotros en Lejado Di, en la oración de la entrada a Shabbat: Kumi Ori, levántate, luz mía. Le dice el novio de lo alto a su novia de lo bajo: Kumi Ori, levántate, luz mía. Kiba Orej, porque viene tu luz. Es una de las expresiones de amor más hermosas que he oído nunca. Tú eres mi luz y yo que vengo soy la tuya. Entonces, levántate, luz mía, para iluminarme el camino, para que yo pueda llegar hasta ti, que soy tu luz. Kumi ori, levántate mi luz. Eso es lo que quiere decir que es preferible a Hashem, para Hashem, a un sacrificio. Que Hashem, el modo en que Hashem responde a esa integridad de tzedakah u mishpat, es como diciéndote, orí, levántate mi luz y alumbra, porque mi luz, la luz de lo divino, se proyecta en ti. Es, es lo que estudiamos siempre desde Esavien, es la conexión, es cuando lo divino en que soy viene de, de verdad a suplir mi escasez en una conexión perfecta con lo divino que hay en mí y seguramente por eso también tiene el mismo valor numérico de lo que está escrito en otro lugar de Mishlei de proverbios en 23 que dice Kavod la ish honor para el hombre no podría ser más fácil el hombre que vive en términos de asot daqo mishpat de hacer y mishpat que eso es la integridad del hombre de verdad lo que eso le da es selecto y preferible para Hashem a un sacrificio, eso se traduce en kabodlaish. ish. Eso es lo que verdaderamente convierte a un hombre en honorable. Y está claro, está claro que lo que acá dije acerca de un hombre refiere a una sociedad entera también refiere a una comunidad humana y refiere también a una nación sobre todo en momentos tan críticos por todos lados como los que estamos viviendo ahora tanto en aquello en, en aquella historia se acuerdan del morona o algo así que ahora parece que se terminó por completo en todo el mundo porque estamos ocupados en otro juego bueno tanto ahí hay que acordarse que hay que ir Ahí en todo lo que venga después. Primero, acá, frente a la posición de cualquiera diciendo cualquier cosa. Primero, empatía, conmiseración. Eh, lo que él dice y él mismo no son la misma cosa, incluso yo no estoy de acuerdo. Después, juicio justo. Pensar con claridad de verdad. ¿Qué valor de verdad hay en lo que el otro dice? ¿Y cuál es la reacción justa? ante él y después actuar con con caridad después hablar con actuar con caridad y lo mismo por ejemplo en esta situación nueva que sea ha, que ha surgido ahora en la que está muriendo mucha gente y que no la voy a comentar ahora la situación en sí pero antes de comentarla o antes de pensar en cuál debe ser tu opinión al respecto o cuál debe ser la opinión de tu país al respecto o lo que sea Primero, empatía, con quien merece empatía, espíritu caritativo. Después, dejo el espíritu caritativo al lado e intento juzgar con rectitud lo que está sucediendo. No se te ocurra hacer eso sin informarte antes bien de, de la historia. Y después, lo que sea que me lleve a actuar o a decir. O a pensar en lo sucesivo, porque también con mi pensamiento incido en la realidad, con caridad de vuelta. Y así. Y entonces, mirad, mirad qué impresionante esto. El verso entero, la suma de los dos primos a la vez. Asot, mishpat, y mishpat caridad y juicio justo es preferible y selecto para Hashem ante un sacrificio ante una acción de culto hacia lo alto en su valor 1382 mirad vale lo mismo que lo que está escrito en, Tzfania, en Zafanías 2.9 esto, esto es impresionante la gen, hay, ani, neum, adonait vaot Elohei Israel. Y me voy a detener solo un instante en esto porque es impresionante. La gen, por tanto, por tanto, asot zedaka u mishpat, nivchar le Hashem mizavach. Hacer zedaka u mishpat es preferible para Hashem que sacrificios. Y por consiguiente, la gen. Hayani, vivo yo. Esto en general se interpreta como juramento. Y en el contexto que sigue después también. Pero acá, Hayani, Ani, vivo yo. Esto se parece a otro verso que repetimos muchas veces. Y, y lo hemos explicado así. Tnuosle Elohim, dad vigor a Elohim. Y acaso yo puedo darle vigor a Elohim. Le doy vigor a la presencia de Elohim en mi vida. Y acá también Hayani. De esto, de asot un mishpat, de hacer mishpat, vivo yo. ¿Dónde vivo? En quien hace tzedakao mishpat. En la persona, la familia, la comunidad, el país, etcétera, que hace un mishpat. Vivo yo de modo revelado, se nota. Neum Hashem. Ese es el discurso de Hashem, eso es lo que dice Hashem, y no Stam Hashem. Acá hay tres niveles o cuatro, pero vamos a resumir en tres, tres niveles de nombres sagrados involucrados. Esto es lo que dice Hayani, yo vi, vivo yo, primero, Hashem, la esencia de todo, tal como la podemos interpretar, y ubicada básicamente en el Gesel, la fuente de toda la piedad, la fuente de toda vida. Hashem, tebaot, que quiere decir milicias, pero en tanto nombre sagrado, Alude a la conexión de la deidad una con todas las milicias, con toda la, mul la multiplicidad de vidas, desde las vidas angélicas hasta la más ínfima de las vidas terrenas. Y por último, Elohei Israel, Elohim, que es el creador y que es el lado del rigor, la faceta divina del rigor, el Elohim de Israel, el Elohim de quienes están conectados con la Torah. Todo eso junto. Eso es lo que le da, fijaos, Sedaka, como punto de partida, que es, es básicamente lo que aprendimos en esa biel: es Darkei Shalom, caminos de Shalom, eso es Tsedaka, la postre en tanto actitud, busco que todo sea shalom, y para eso hago Tzedaká. y entonces, juicio justo, con mente clara. Y con moral impecable. Y entonces ejercicio de la tzedaká en la sentencia. Frente a todo. Por consiguiente, vivo yo, dice Hashem. El de todas las milicias. El Elohim de Israel. Y por consiguiente, no nos sorprende la última igualdad. También igual que todo este verso junto. O Hashem vale lo mismo que está escrito en Tehilim, en los Salmos. 22. 4 la expresión Tejilot Israel, las glorias de Israel. Las glorias de Israel son tzedakah y mishpat, lo que glorifica a todo quien se conecta con la Torah y por consiguiente se conecta con el pacto que llamamos Israel entre el Creador y sus criaturas. La gloria es tzedakah y mishpat. Ejercer la integridad máxima. Para eso es que aprendemos a pensar en Torah. Para eso es que tenemos Torah que nos enseña a pensar. Para eso es que tenemos Torah que nos enseña las estructuras en las que todo funciona. Que nos enseña el código de ese programa que hace funcionar el mundo. ¿Verdad que es una maravilla? Lo haría en otro video después, pero probablemente me voy a olvidar. Así que les dejo un caramelo aquí de postre, y, y espero vuestros comentarios, preguntas o lo que sea de lo que estamos estudiando, este, porque para eso lo compartimos, estamos en el lugar de todos. Miren, también en el estudio de hoy del Jok de Israel de la Rizal, en la Mishnah, en la Mishná estamos estudiando el tratado de Ketubot. una Ketuvá es el documento que entrega en el acto de los esponsales, el novio a la novia, que en el que el hombre se compromete a suplir todas las necesidades de ella en todos los sentidos posibles, a estar a su disposición, a tomar responsabilidad por su bienestar, y si algún día se llega a divorciar de ella, a compensarla con tanto y cuanto. Y estamos en el tratado de que tu voto, entonces, capítulo 7. Eh, Mishnah número 5 y está tratando de cuando un marido le pone o intenta o cree que tiene derecho o permiso de ponerle determinados límites a su mujer y entonces dice la Mishnah el que conjura de alguna manera es una buena traducción a su mujer, pero esto quiere decir de alguna manera el que prohíbe de modo terminante e inviolable a su mujer. Shelotelech leveit abel, que no vaya a donde hay una casa de luto, que no vaya a confortar personas que están enlutadas. O leveit ha miste, o que no vaya a donde hay una fiesta, o sea, que no vaya a fiestas. El que conjura o se prohíbe de modo terminante a su mujer ir a donde llega mucha gente a confortar a quien está de, de luto, de duelo. O a donde hay mucha gente que está festejando y celebrando y alegres, si no está dispuesto a bajarse de eso, tiene que separarse de ella y darle el valor de la compensación que le prometió. Porque no puede conducirse así, porque lo que está haciendo se llama mi pnei she noel befaneja porque lo que está haciendo es clausurar, está encerrándola, está clausurando el espacio de ella ante su rostro. Así dice y viene después la vadia a mi bartenura que explica la mishnah y dice, claro, por un lado le está clausurando la posibilidad de dar bien a quienes justo lo necesitan. Y entonces no solo eso, sino ¿quién va a venir a confortar a sus deudos cuando ella no esté? Si ella no acude a confortar a aquellos, es todo vibración, es todo ida y vuelta. Y en el segundo caso de prohibirle ir a la fiesta, está prohibiéndole la alegría, está prohibiéndole la celebración y tiene prohibido hacer eso. De modo que si no está dispuesto a bajarse de eso, para quien creyó alguna vez que la Torah en realidad es machista, bueno, no. Javerín, queridos, eh, hasta aquí, yo con vuestro permiso me vuelvo al libro que tenemos en conjunto, pero espero vuestros comentarios y, y demás y estamos generando dinámica. Habrán visto que hemos, aprovecho y tiro el, el, el último aviso, este, estamos progresando en, en la preparación del edificio tecnológico de la comunidad por todos lados, ya tenemos capacidad de procesar pagos y eso es muy importante porque indefectiblemente en una comunidad que funcione tiene que circular dinero para distintas cosas y eso ya lo tenemos resuelto. Estoy buscando, estamos buscando, Baruj Hashem, con Aidey, con Silvia, estamos buscando que todo sea lo más sencillo, lo más justo, lo más beneficioso, lo más fácil y lo más automático. Este, y despacito, bueno, nos vamos acercando ahí. Con todo esto también, eh, el libro se, eh, Sanar el alma está, está, está avanzando lentamente, pero yo estoy muy feliz de estar trabajando en él al tiempo que estamos construyendo todo esto, y bueno, permite ir compartiendo también el proceso de su escritura. Javier, queridos, si no hay nadie levantando la mano para hablar, o algo por el estilo, yo no lo sé porque no, no lo veo en la pantalla del iPhone. entonces entonces llegamos hasta aquí, en un par de minutos con ayuda de Hashem el video grabado ya va a estar disponible y seguimos adelante con amor, vibraja con todos ustedes y los estoy esperando. Shalom, shalom.